Lab es un laboratorio pedagógico que lo que busca es eh, trabajar los conceptos, las metodologías y un poco la filosofía del proyecto Transductores en el contexto local de, de Vitoria-Gasteiz. Lo que hace Transductores es aglutinar una serie de proyectos interdisciplinares donde se conjugan, conjuntan, se conjugan artistas, educadores, colectivos, comunidades, asambleas de ciudadanos y trabajan sobre problemáticas específicas. transductores básicamente siempre ha tenido como dos ejes de trabajo, que uno es la investigación, es decir, recuperar estas prácticas, investigarlas, y otra es la acción, que es activar prácticas en contextos locales. Y colectivos locales que desarrollen sus iniciativas que tienen que ver, eh, iniciativas que tengan que ver con el, lo cultural, con el trabajo en red o el trabajo colaborativo. Eh, con, la educa con los procesos educativos, pedagógicos y finalmente con la transformación social Bueno, para aprender unos de otros, eh, intercambiar eh, conocimiento, intercambiar experiencias eh, con la idea también de que trabajen, que se conozcan, pero también que tengan una visibilidad hacia el exterior. Rediles es un, una red social que se creó pues eh, ante... De, ...veíamos la necesidad de comunicación... ...entre distintos colectivos de carácter sociocultural... Eh, ...y bueno, trata de oír un poco de las grandes redes sociales. No intentamos orientar el contenido que... ...aparte de la temática ¿no? sociocultural... ¿no? ...sino que queremos que los propios usuarios sean los que... ...use la herramienta como mejor les parezca... ...de momento pues colaboran ya diferentes personas... En, ...por ejemplo pues ahora mismo... ...hay un proyecto muy interesante... ...que es sobre biodiversidad virtual... ...que ha creado en la sección de, del País Vasco... ...pues ha creado ahí un blog... ...se intenta eso, que surjan de ahí relaciones... ...entre personas para que trabajen en una misma dirección... ¿no? ...apoyando una idea, un proyecto". En -"Nuestro proyecto Beguiradak eh, es un proyecto eh, cultural, artístico, pedagógico, por enmarcarlo en algún sitio, eh, que utiliza la fotografía como herramienta para hacer intervenciones sociales". ...principalmente pero no exclusivamente con, con personas que tienen más dificultad... ...para, para poder acceder al mundo del arte y, a, y no solo al mundo del arte... ...sino a la participación activa en, en nuestra ciudad. Eh, intentamos dar la herramienta... ...al ciudadano para que sea él en primera persona... ...quien la, la utilice... Y, ...y a través de ese trabajo con, con un proceso... ...que nosotros le, le acompañamos... ...y le enseñamos y le ayudamos... ...en ese, propio, en ese proceso es él en primera persona... ...quien realiza eh, la reflexión, la crítica... ...para mostrarlo a los demás. Ahora mismo todo el mundo tiene una cámara... ...tiene un móvil que puede hacer, pero... Enseñarles realmente lo que pueden hacer con ello, eh, pues es, es lo, lo importante. Aquí en Vitoria va a ser la séptima edición este año que hacemos de Mundo Cuarrosa, que en Bilbao ya llevan ocho, y hay diferentes municipios que se han ido uniendo un poco a la historia. Entonces, la idea es eh, organizar principalmente un día de una fiesta intercultural, de recuperar las calles, ocupar las calles, y que, o sea, con un poco la idea de devolver a la ciudadanía a la calle, ¿no? Y él, pues salir a comer, salir todos juntos y compartir un espacio entre todos. Yo creo que sobre todo el objetivo es que... Eh, Enseñar a, a toda la ciudadanía que la diversidad es, una, es interesante, que al final la mezcla es donde realmente sacan cosas positivas y, de, y hay que, que hay que generar espacios, principalmente en la calle, para poder un poco pues, pues, eh, conocernos y estar to, todo el mundo junto. ¿no? Eh, Amarica es una asamblea de artistas y gente de la cultura que gestiona los que, que espacios con la Diputación Foral de Álava. Es decir, la, la Diputación Foral aporta un presupuesto y se gestiona desde, eh, desde, la, desde una asamblea eh, abierta. El propio proyecto Amarica ha formado parte del taller de Traslab para someterse a un análisis. ¿no? A un, como el resto de proyectos que han, que han participado en TrasLab. Y siempre es positivo someter un proyecto de análisis delante de gente que, que en principio no, no lo tiene por qué conocer, pero que además están acostumbrados a trabajar en proyectos colectivos, con lo cual tienen ideas frescas y, y experiencia. ¿no? Hemos visto que hay un cambio de transformación a la hora de entender la intervención en el espacio público, la intervención política de los ciudadanos, en el que cada vez es más importante el trabajo invisible de redes sociales. Esto quiere decir no tanto la intervención física en un espacio, como entretejer redes que a largo plazo provoquen cambios significativos. Desbordan lo que es el territorio de la escuela, el aprendizaje es más allá que los muros de la escuela, también desbordan lo que es el trabajo en el espacio público, no simplemente se trabaja con el concepto de la plaza o del ágora, y también desbordan el espacio de intervención comunitaria social, que normalmente es el centro cívico, porque de alguna forma generan proyectos que son híbridos, interdisciplinares y que disdibujan digamos, estas barreras institucionales.